Acá en De Mañana, inmediatamente en este momento vamos a la calle con nuestro corresponsal Arismendi La Antigua. Tiene un interesante sondeo, ver qué opinan los ciudadanos sobre el nuevo horario del toque de queda. Buenos días Arismendi, adelante. Gracias, así mismo es. A partir de hoy se establece un nuevo horario para el inicio del toque de queda medida interpuesta por el Poder Ejecutivo para controlar la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional. De acuerdo a la información ofrecida el pasado martes durante una rueda de prensa por el Ministro de Salud Pública, el nuevo horario de toque de queda será de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y los sábados y domingos comenzará desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. En estos momentos en que se puede observar cómo las personas han decidido rehacer su vida de una manera normal, sin temor a contagiarse del virus, que a nivel mundial ha cobrado la vida de más de un millón de personas. Decidimos abordar a la gente para saber qué piensan del nuevo horario del toque de queda. Buenísimo, buenísimo. Excelente, por lo menos eh, de lunes a viernes estuvo muy bien así, porque el empleado tiene derecho a llegar temprano a la casa, tú sabes, y tiene todo su tiempo. Tú sabes, lo domingo está muy bien, así, tú sabes. Era mejor como estaba. ¿Por qué? ¿Eh? Porque imagínate ya a las 9 de la noche. Eh, eh, lo que andan y meten nada más, le, le conviene. Me parece por un lado bien, por otro por otro lado no, no está muy bien. ¿Por, ¿por qué? Porque somos demasiados, entonces, ¿tú me entiendes? Eso es lo que tienen que quitarlo ya. ¿Por qué? Porque sí, eso es lo que está perjudicando al pueblo, a los ciudadanos, y a todo el mundo. Que abran todo ya, que está muy bien. ¿Por qué? Porque así lo que es hay, el hay pueblo, a la, la nueve. Esa es una situación que, que está en la conciencia de cada ciudadano. Ve, las autoridades quieren abrir para que se dinamice la economía, es importante. Pero está en la conciencia de cada ciudadano, la decisión que cada ciudadano, como quiera llevar su vida. Me parece bastante bien. Hasta las 12 que lo pongan. <risa> <risa> Excelente. No no, no, no parece, ¿no? No se puede, porque es mejor que el gobierno podía hacer, por lo menos, cerrar el país por un mes, por lo menos, para ver si esta pandemia se, se termina de, de, de pasar. Está bueno, está bueno. Lo que tienen que ponerlo es 24 horas ya, ya esto está bueno. Parece bien, pero mientras que la población no tome carta en el asunto, no estamos en nada, porque mira, ayer estaba lleno de la calle. Bien, bien, bien. Está bien eso, esto que le queda. Sí, porque así le da tiempo a uno llegar tranquilo a su casa, a salir a comprar cualquier cosa que uno necesite y todo. Eso está bien, está bien, así le dan más chance a la gente, Yo no de muy bien, porque van a tener más oportunidad. Lo que dicen que le cogió los tardes, accidentes, porque andan muy rápido, ya no van a andar rápido. Y, le, y van a tener tiempo para hacer todo. Si lo cogieron de ahí en adelante, se jodieron. Más tiempo para, para poderse cambiar de un estado al otro. Bueno, eso debe, eso debe ser bien consensado, porque debe haber un equilibrio entre lo que las autoridades tienen en la mano como prueba. Yo quisiera que, que se reactive el comercio, pero ellos son los que en la decisión de ellos está ellos. Si, si, si el índice está muy alto, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esto se va a haber más mortandad y más gastos para el país y, el, y, y lo que no hay es dinero. La calle está muerta. Bueno, ahora mismo yo pienso, yo pienso que lo puedan dejar de como estaba, porque es que la gente ahora no, no se está llevando de nada, la gente no, no está tomando hasta relajo. Está mucho mejor ahora, está más cómodo. ¿Por ¿Sí? qué? Bueno, eh, se puede eh, llegar más que salir más, más, más temprano de los trabajos, o sea, más tarde de los Bueno, yo lo veo bien, sí. Ah, para ayudar de el comercio. Eche adelante. Un poco estresante porque en realidad las personas no respetan mayormente el toque de queda en realidad. Y ahora como lo van a alargar más, mucho más desorden para la, la persona. La persona no tiene control ni tienen. Hay muchas personas que andan sin mascarilla y no le prestan atención a que pueden infectar, pueden estar enfermos y pueden infectar a otra persona. Bien, lograron ustedes escuchar las diversas posiciones sobre esta nueva medida. La restricción de circulación estaba establecida de lunes a viernes de 7 de la noche a 7 de la mañana y los fines de semana, de 5 de la tarde a 5 de la mañana en las provincias de mayor circulación del virus. Se espera que esta tarde el presidente Luis Abinader emita el decreto donde se establece el nuevo horario del toque de queda. En cámara, Willy Hernández, retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi antigua